Me maquillaste, me sacaste las ojeras Me preparaste para la próxima escena Preferiste dormir con puertas abiertas Y poder irte a la hora que vos quisieras Solo te encuentro en un olor, en las hojas de cedro. Te asustaste al borde del edificio. Me acompañaste y te tiraste conmigo. Y me enseñaste que si agitaba los brazos, pasaba nada, absolutamente nada. Solo te encuentro en un olor, en las hojas de cedro. Ah, ah, ah. Me soportaste. Artificial y amigable No te callaste cuando esperaba que hables Me atormentaste y te pedí que te fueras Te equivocaste, nunca pedí que no vuelvas Las hojas de cedro.